Por supuesto, la disputa tiene que ver por las propiedades, especialmente por una, Matías, por una casa en particular, ¿verdad? Una casa que está en Pilar, una casa que genera el odio de las hermanas. ¿Y por qué te digo esto? Porque Sandra es la persona que nosotros conocemos, la hija mayor de Jorge Jacobson, en paz descanse hasta este momento. Porque lamentablemente la guerra de las hermanas comienza nuevamente a traer malos recuerdos y un presente muy delicado. Un presente que tiene que ver con... Verónica, que es la hermana más chica, contra Sandra, que es la hermana más adulta. Sí. ¿Qué pasó? Ellas se odian. Hay audios explosivos que tienen que ver con reclamos, con insultos, con agravios. Y directamente la información que hoy llega en exclusiva a la tarde va a comprobar esa mala relación. Relación que se intoxicó por plata que se intoxicó por situaciones que tienen que ver con momentos muy difíciles sí. y con audios que cuando vos quieras los escuchamos. ¿no? No. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a escucharlos ahora, los audios de las hijas de Jacobson. Dale, vamos con el primero. Lo que me olvidé de decirle a Carlos, que si quiere prensa, el día que se vaya esta hija de p***, ¿sabes cómo la hago? Filmar y lo filtro y después que llamen a preguntar y les digo que hablen con él. Que después de un año y medio, gracias a su intervención, salió esta Ocupa. sabes cómo la voy a escrachar? Es hija de p***. Negra, cascoteada, inmunda. <tose> ¿Cómo tenés la cara de llamarme? ¿La cara de llamarme para decirme de aceptar un canon locativo? ¿Vos sos imbécil? ¿Sos retrasada mental? ¿Con qué coraje...? Primero me hablaste de cuotas, cuotas con alquiler. Primero tenías un tipo que la compraba allá por 2.90. Sos una enferma mental, Hacete ver, sabes que sos? Siempre fuiste tarada desde chica. Tenías fonaudióloga porque no sabías ni hablar. Pero con los años estás más estúpida. Pero yo no voy a estar atada a tu suerte. Ya me desato, me desato. Perdiendo plata, pero me desato. No me hundo con vos, sorete, porque vos flotás. Tremendo, no Matías. Le voy a, explicar, te voy a explicar lo siguiente. Yo hablé con Sandra, Sandra tiene su versión de los hechos, hablé con Verónica, tiene su versión de los hechos. Acá buscamos la igualdad, pero este audio que escuchaste, el primero, es de Sandra a su abogado para que sea el héroe de la situación y la saque a su hermana menor. Por eso le dice, si la sacás, Carlos, que es el abogado de Sandra... Yo voy a filmar todo eso, lo voy a hacer público, que saquemos a la cascoteada de mi hermana. Sí. Y el segundo audio, directamente, es para Paula. ¿Quién es Paula? La del medio. Que también, según las palabras del entorno que me facilitó estos audios, habla que recibió hostigamiento por parte de Sandra. Por eso acá escuchamos todas las campanas. Y ese audio recrimina a Paula, pero también genera odio contra... Ahora, la Pati, hija menor que es Veronia, en ¿no? estos audios lo que logro escuchar es que en un momento dice ¿Por qué me llamás para ofrecerme un canon locativo? Si es así, digo, quien la haya llamado, este, sus, una de sus dos hermanas, debe ser la que está en la casa, está cumpliendo con la ley. Es, yo me estoy quedando más del tiempo correcto y hasta que vendamos, te ofrezco pagarte una parte del alquiler. Está claro. muy o sea, bien lo que está planteando. Sí, sí, sí pero sí. ¿por qué no pueden llegar a un acuerdo? ¿Por qué no puede llegar a un acuerdo? Se lo voy a, llevar a preguntar a Verónica Jacobson, que la tenemos en comunicación. Verónica, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola, ¿qué tal? Bueno. Eh... Difícil, Saludo Verónica. A todos. Sí, difícil, yo, difícil. Hay una Ahora. ¿Qué le quiero hacer a Matías? Sí, a ver, no odio ¿Sí? A mis hermanas, ¿eh? yo odio a hermana. ¿Cómo? No odio a nadie. ¿Vos no odias a nadie, Verónica? No. ¿Y la niña hermana... cascoteada soy yo, eh? Sí, ya sé que pero soy no, la cascoteada. Yo no odio a nadie. Y, pero... le agradezco, y le agradezco a Luis, que está poniendo eh, blanco sobre oscuro, porque sí, hay hubo una intención de cumplir con la ley, pero bueno, contra esto, no, contra la locura, no se puede. Bueno, por podemos esto, ir al arranque, cuando... Vero, para contar sí. tu historia. ¿Cómo fue que sí. vos terminaste en esa casa, que es casa común de las tres hermanas? Sí. ¿Y eh, por qué te quedaste más tiempo del que te iba a implicar pintar tu otra casa? Porque durante seis años... La casa estuvo bajo la administración de Sandra, que por ser la mayor, sí. la dejamos, ¿no? Sí, que, que, que mandara. Aparte, bueno, ya, vi, ya ven cómo, cómo actúa Sandra, o sea, te avasasa Si no haces lo que querés, salís en los medios, por ejemplo. Cosa que no quiere todo el mundo. No, A todos no nos gusta... Eh, arreglar nuestras cosas en público. Claro. Menos las miserias de una familia. Pero eh, Durante seis años, Sandra hizo una administración pésima. porque Sin dejar alquilar la casa. Eh, solo la quería alquilar en el verano. Sí. Durante el año la casa estaba vacía. Así la casa, más allá de venirse abajo, acumuló deudas. Ah, claro. ¿Y durante el año quién la disfrutaba? Nadie. Ella estaba tampoco. Vacía. Acá me están... no, nadie me está escribiendo Sandra en este momento, Verónica, y me está diciendo sí. si pagás el alquiler de la casa. No, porque ahí está demostrado en el audio. Aparte creo que hay una abogada en el estudio. Si yo quise tuve la intención de pagar un canon locativo hasta que la casa se vendiera, y Sandra arremete con esto, que está claro, es la voz de esa, entonces, ¿cómo se hace? Entonces yo... Eh, como es una propiedad también mía, sí. y mi otra hermana, las dos tenemos hijas, tenemos que mantener cosas, eh, no nos permitieron usufructuar nuestro bien durante seis años, sí. vine y me instalé. Perfecto, Verónica, vamos a seguir con ese relato, porque Luis sí. habías propuesto hacer como una línea de tiempo. Sí, en eh... los seis años que la casa estuvo vacía y en la administración de Sandra, se alquiló sí, alguna sí. vez es una casa en un barrio privado, en los veranos sí. se, habitualmente se estila alquilar a muy buen dinero. Digo, ¿esto pasó? Te alquiló en el, año, en el año de la pandemia, sí. tomé las riendas yo. La alquilé, sí. repartí el dinero, fui con mi hermana Paula, eh, eh, repartí el dinero, le mandé a Sandra, porque ya con Sandra no tenía manera de comunicarme bien, le mandé el contrato de locación para que viera que estaba perfectamente repartido el dinero entre tres, sí. pero algo vio ella que no le gustó, eh, Pensó que me estaba quedando con plata además. ¿Sí? Entonces, eh, no tuvo mejor... Y como yo de buena fe le mandé el contrato, arremetió contra la inmobiliaria que hizo ese contrato, eh, los amenazó, los extorsionó, le sacó dinero, eh, amenazándolos con que si no le daban el dinero que ella suponía que le faltaba... Eh, iba a venir acá eh, a pasar las vacaciones con los individuos. Claro, bueno. y ahora, perdón Luis, ¿eh? pero entonces Verónica, vos decidiste ir a la casa y, y empezar sí, a, además, a vivir ahí. pero además, Karina, disculpa sí. que te interrumpa. Decime. Como la otra vez yo escuché, me llamaron de todos lados para decirme que estaba mi hermana, que, eh, yo escuché que, cómo era el tema de las perimetrales, cómo yo, la, que yo eh, había manejado audios, que los edito... Eh, la cosa es simple, no se joroba acá. Eh, en este país, por suerte, las cosas están cambiando. Y cuando alguien te está hostigando, sí. eh, incurrís en un delito. Acá Vos sí. no podés estar llamando a los trabajos de la gente, eh, a los hijos de la gente, a las parejas de la gente... Eso es violencia psicológica sí. y es hostigamiento. Llamó Perdón, Verónica, ¿llamó al trabajo de tu hija o al trabajo de, mi de tu pareja, pareja? De mi pareja, de mi tiene marido. Sí. O sea, es una, es, eso es hostigamiento. Hay una figura que es legal que es hostigamiento. Acá están las denuncias, como dice muy bien Verónica, que Paula hizo sobre Sandra por hostigamiento. Y al mismo tiempo estas denuncias, que son recientes también tienen respuesta por parte de Sandra, que me está escribiendo ahora. Y me dice que todo es mentira, que todo lo que estás diciendo es mentira, me está diciendo Sandra ahora, Verónica, y que bueno. quiere hablar con vos. ¡Ay, qué bien! Me encantaría, me encantaría. La verdad, qué bien. te digo la verdad, eh, yo creo que, que esto, todos estos problemas se generan cuando uno va a un estudio de abogado eh, que no no en vez de conciliar en vez de llamar a una mesa y decir sentémonos las partes y hablemos por ejemplo me llama alguien del estudio de abogados de este señor que la representa Sandra preguntándome si mi papá tenía un Rolls Royce eh, yo lo saqué pero dejen descansar a los muertos en paz el si la sucesión de mis padres se hizo hace ocho años no mm. eh, ¿Cómo un abogado en vez de googlear al difunto no se mete en la sucesión y ve cómo fueron las cosas. Verónica, ¿Es que se... sí. te hago una pregunta, yo no sé si tiene que ver con yo no los la bienes odio de... a mi hermana, eh. me no, da eso pena. está claro, porque pero además... no la odio. Verónica, te hago una pregunta, tal vez tenía que ver con los bienes de tu padre, tal vez ya lo resolvieron, lo vendieron, porque me pasan algo de la venta de una casa en Campo Grande, que también sí. había pasado algo difícil, ¿qué pasó? No, es mi casa, no pasó nada difícil. Vendí ¿Pero siempre fue tu casa o vos se la compraste a alguien? La construí yo estando casada con el padre de mis hijas. Ok. Mm. Eh, no, no sé. Sí, pero tu hermana lo, eh, cuando habló con nosotros eh, hace una semana más o menos, ella mencionó que mientras, digamos, la excusa por la cual vos entrabas a la casa de tu papá era porque estabas en refacción tu casa anterior y bueno, vos acá nos estás contando que vos te metiste a la fuerza. No, no me metí a la fuerza. ¿Cómo te vas a meter a la fuerza de un lugar que es tuyo? Claro. Bueno, bueno pero tú también eran pero... dos personas más. Claro. Sí, ¿eh? sí, pero yo le avisé, yo le, yo la notifiqué porque la casa también es mía. Sandra, sí. cuando cuando yo siempre viví, desde que me casé y me vine a vivir acá para la provincia, sí. siempre estuve en una casa linda, grande, con pileta y tal. Sandra, que vive en un departamento, eh, muchas veces hizo uso de esta casa con todo su grupo de amigos eh, y nunca hubo ningún problema. Pero no, no, no solo me vine acá lejos del sí. el círculo, el circuito que, que tienen mis hijas, porque son bastantes kilómetros y yo no dispongo de un auto para cada hija ni nada, yo me vine acá para hacerme cargo de lo que se tiene que hacer cargo el dueño de una propiedad. Cuando vos tienes una propiedad no tenés derechos, también tenés obligaciones. Si sí. no se cumplen, en cualquier familia normal, sí. no con una Sandra, eh, te dirían, mm. qué bien, negra, mm. en vez de negra cascoteada o inmunda, me diría, qué bien, negra qué bueno que te hagas cargo hasta que la podamos vender, eso sería lo normal. Ahora, Verónica, ¿ustedes quieren vender esa casa y dividir en partes la iguales? La quisieron vender, sí. y, no, y yo también, súper interesada en venderla, sí. están dramando constantemente gente hasta que la bajaron, la remataron, sin ni siquiera ir a un juicio, o sea, sin ni siquiera hacer los deberes, la remataron. Pero... Por lo que tanto mi padre como mi madre uh -huh. se rompieron el alma para sí. tenerlo, remataron. Pero Entonces, actualmente, Verónica, ¿esa sí. casa está en venta? No, porque ya habíamos arreglado que las la partes de esa la compraba yo. ¿Qué pasó, ah. Karina? ¿Qué pasó? Yo, como Sandra sabe todo lo que hacen los demás, porque vive pendiente de lo que hace la gente, porque me manda a espiar. Me sacan fotos, sí. eh, sí, hace sí. eso, eso es hostigamiento también. Mm -hmm. El 28 de febrero de este año sí. vendí mi propiedad. El 10 de marzo, si ustedes googlean, van a ver que no miento, sí. empieza un paro en el registro de la propiedad. No, claro. Y entonces... Sí, sí, sí, sí. Está Entonces, todo en pausa. La vendió, está dice. Está todo en pausa y a mí me está presionando porque Sandra está con deudas, no sé qué corno le pasa, y sí. no hay manera de hacerle entender que tiene que esperar, que no hay otra, ningún escribano te, te, te da fecha de una escritura si no están librados los oficios. Me, ¿Me equivoco? Si hay alguien que sabe más que yo de este tema, ¿me equivoco es así o no? ¿No podrá rañazar? Sí, podrían llegar a acordar, firmar un boleto de compraventa en el que se le entrega a una de las partes la posesión y una cierta suma de dinero, que tal vez con esa suma de dinero se apacigua un poco la ansiedad de tu hermana. Y bueno, y obviamente... Claro, lo que pasa es que Sandra, Sandra en todo esto, Sandra eh, hipotecó o pidió préstamos con su tercer parte, no sé qué. Entonces yo no me puedo arriesgar a eso. Eh, eh, ¿Me entiende, doctora? Mm. Claro, ¿No, no como podría estar inhibida... Tu hermana, o sea que podía... Sí, exacto, entonces yo no me voy a... No, puedo, no me deja el escribano eh, meterme en una en una situación así que yo no sé qué va a hacer la otra parte. Igual, yo quiero dejar algo claro. El daño ya está hecho, es irreparable. ¿Vos eh, que... Lo que hicieron, lo que se hizo con con la memoria de mi padre no tiene vuelta atrás. Esto ya está... Va a quedar en, en, en internet para siempre. Sí. Este puterío se va a arreglar tarde o temprano. Sí. Pero el daño, una señora que a los 60 años lo festeja eh, en un programa eh, ventilando las intimidades de una familia, eh, la verdad ya está, esto, esto no, no tiene retorno, el daño ya está hecho.